Por eso le vamos a dar la bienvenida a la Conductora de Impacto Inmobiliario en un momento que está todo como que arde al rojo vivo. Le vamos a dar la bienvenida a Gisela está, Hola allí. ¿Cómo va? Buenas tardes, hola. ¿Cómo está, Cari? Buenas tardes a la audiencia. ¡Qué lindo miércoles! ¿Viste? Menos Columna mal. vertebral de la semana, ombligo del medio. Tal cual. Y aquí estamos. de jamón crudo, que <ríe> <ríe> es <manteca. ríe> Ay, ¿qué, ¿qué? ¿Estamos on fire con los alquileres? ¿Qué pasa con los valores en la costa? Se están. Yo te voy a decir un secreto. Parece que los famosos se sí. están quejando porque dicen que acá en la costa le están pasando una fortuna. Pero una fortuna. Estamos hablando de mil dólares, eh, 5, eh, vi, vi, Vi las noticias. Sí, igual, eh, o sea, parte, parte real hay. Eh, estamos... Estamos viendo antes, eh, para el programa de hoy y, y re, durante toda la semana, más allá de que de las consultas de los propietarios que dicen ¿cuánto pongo mi casa en alquiler? Claro. no Eso te, te lleva a decir, bueno, nosotros empezamos hace dos meses atrás, hablábamos en este mismo programa con diferentes eh, referentes, que bueno, se preveía una, un aumento entre un 40 y un 50%, de los valores respecto al año pasado. Eso era lo que se recomendaba, lo que estábamos hablando, lo de lo que de alguna manera sentías que se que se iba a tasar. E incluso en, en los profesionales de Carilón nos habían indicado que ya estaban realizando, ¿te acordás? No? Que ya se habían sí. realizado operaciones desde julio, principios de agosto, donde habían descontado... Un 20% al valor del que habían conseguido en dólares el año pasado. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a hacer, vamos a agarrar sí. la, la, la calculadora para que para que se entienda, ¿no? Claro, esto sí. también para que vea, escuche la gente que no claro. está todo una barbaridad en los respecto, alquileres. ¿no? En no, vamos a ver el, al número que llegamos. mira el año pasado, una casa que se alquilaba en 400 mil pesos enero, una muy buena casa. Calculaba una casa que se alquiló en 200 mil pesos la quincena. Era una casa muy buena, de tres dormitorios más dependencias para arriba. Eh, tal vez si tenía pileta podría llegar a estar un poquito más, pero estamos hablando de una muy buena calidad de casa. La quincena. ¿no? La quincena, 200 mil sí. pesos. Calculemosle un mes de 400 mil pesos para redondear para hablar sobre el mes de enero. Bien. El año pasado, si lo dividimos en 65 pesos, que es lo que estaba el dólar el año pasado... Estamos hablando de 6.153 dólares. De ese número, la misma casa, teóricamente, eh, de en julio y agosto, digamos, menos 1.200 dólares. Alrededor de 4.900, 5.000 dólares estaban pagando las la familias ese, ese valor. Hoy, hoy en día encontramos ese tipo de casas que están pidiendo por arriba de los 200 dólares por día. Si hacemos la cuenta lo vamos a hacer, eh, digamos, lo vamos a hacer a, a 30 días porque recordemos y vale bien aclarar que vamos, se va a alquilar menos tiempo porque se necesita mayor tiempo entre los recambios. 48 horas, ¿no? Por lo menos. Uh -huh. Entonces, o si, si se puede tomar desde diciembre, vamos a hacer el cálculo igual, pero supongamos por 30 días, estamos hablando de mil dólares, ¿sí? Uh -huh. Entonces ya ese número, o sea, vos, y fíjate que tenemos un incremento en dólares. O sea, ya no no, no son los 5.000 iniciales, sino que son 6.000 mil Claro. Más que el dólar está al doble. Tal cual. Por eso hay una, una disparidad muy grande, eh, o sea, hicimos, eh, hice este número como para que tengan idea, por ejemplo, Pinamar, la, las casas promedio, digamos, tres dormitorios más dependencia, cuatro dormitorios, encontramos casas muy lindas de cuatro dormitorios por cuatro mil dólares enero. ¿Sí? Que ese sería, es un número, digamos, razonable. Ahora bien si hacemos la cuenta respecto al año pasado, no es el 50%. O sea, claro. es más. Eso o sea, eso es una realidad, digamos, el que el que los, eh, hoy en día se está tasando por encima de ese 50%, ¿no? Que eso es un poco difícil porque, eh, hablando con diferentes martilleros, o sea, uno tiene que manter, trata de mantener un, un mercado estable, alquilable. De ahí es que se alquile... No Dices sabemos otro tema. cómo va a haber claro. la temporada. Eso eso es lo que a mí me llama la atención porque nos estamos arriesgando a algo que ni siquiera está definido, ¿no? Y la gente está jugando mucho con esto de que se reserva, pero total, después, si no, se devuelve todo el dinero. Claro. Entonces, hay una gran incertidumbre. La verdad, quienes han tomado por ahí una, una actitud de como de esperar a ver qué sucede en este momento, le, le, se han... Beneficiado. si bien el que ya cobró el dinero o ya lo está lo, lo, lo hizo eh, circular o lo, o lo invirtió, también ganó, acá no estamos hablando de que, que se pierda nunca, sino de, de cómo varía, o sea, quienes trabajamos por el, en el rubro sabemos que de año a año el panorama cambia un montón, hay, siempre hay quienes alquilan y el fuerte, el alquiler, está entre septiembre y octubre y pagan un precio y después el que alquiló en diciembre puede pagar mucho más o hay años que ha pasado al revés, que ha pagado que ha eh, pagado mucho menos el que alquiló antes, como este año, si tenés, claro. si tenés en cuenta eso, y quien alquile y quien alquile último momento probablemente pague mucho más. Ahora, ¿será así? No, el Porque tema no de, sabemos... de los alquileres del momento, ¿no? Se me ocurre. Ya no sé si va a ser como antes, ¿por qué se va a arriesgar a venir Exacto. En una situación de pandemia, a la costa ver la mejor oferta. Con todos los bolsos cargados, sin saber a qué, o sea, con hoteles que ya hay muchos que no van a abrir. Eso también. Propietarios que van a venir. Otro de los temas que hablaste la semana pasada. Sí, sí eso es un, eso es un hecho. Eso es un hecho. El, el, el hecho de, los, de las casas que van a utilizar los propietarios este año va a ser es un hecho. Pero bueno es eh, eh, Digamos, la disminución de mercado hace que los, los alquileres hayan subido tal cual porque Ahora, no hay tanta demanda el, la, digamos, el, la gran pregunta es que siempre la, la hacemos nosotros ¿conviene especular y aumentar un valor para ver qué pasa y después quedarte con la casa sin alquilar o, o, o bajarla a último momento o te conviene seguir eh, las recomendaciones de, de los profesionales aumentar entre un 50 y 60%, ponerle ahora y ya cerrar tu operación ahora. ¿Vos qué, qué haces, Karina Villa Yo cierro mi operación. ¿Vos cerras tu operación? Mm. Sí, porque la eh, no es un año para especular. Bien. Realmente no es un año. La única duda que yo tengo sí. es que eh, esto, ¿no? La gente se está quedando con plata en un movimiento bancario. Ponele que te hagan la vale, transferencia. Sí. Eso tiene un costo. El, exactamente. Eso, eso es la única duda que me queda. O también en tu propiedad, ¿no? Que también es un riesgo, que plata se, que quizás tengas que devolver. Que tengas que devolver y que después no sabés si en qué condiciones, si la vas a alquilar o no. Y muchas veces los que alquil, alquilan o alquilamos, esto lo voy a hablar en nombre propio, uno sale a alquilar otra cosa. Y también. hay operaciones que están concatenadas, o sea, decir, bueno, yo si alquilo mi casa, tengo que irme a otro lado, alquilo algo más chico. Esa, ese número también es muy relativo al, al valor, ¿no? Porque vos decís, invertís en doble gasto de dos propiedades sin tener la certeza que vas a cerrar tu operación, ¿no? Y es... es eh, y, y no, en los preparativos de los propietarios para las casas, total. que en esa reserva que se tenía, se tomaba, eh, plata que ahora no podés disponer, vos la usabas para hacer los arreglos de la casa, ¿no? Lo que sí te voy a decir, un poco, eh, hablé de Cariló que, sí. que, que aumentaron, que, que vi precios hasta 200 dólares, es, hay un, un también, como en Pinamar... Casas que se encuentran a 150 pesos, eh, dólares, perdón, entre 150 a 160 dólares por día. Muy buenas casas, ¿sí? Eh, referencia del mes de enero, como para que tengas en cuenta. En Pinamar, a esa misma, nosotros tenemos un mercado mucho más amplio. Tenemos diferentes barrios, nosotros dividimos lo que es zona norte, comparable por ahí con algunas de las casas de Cariló. En zona norte de Pinamar encontrás muy buenas casas, como te dije antes, en $4,000 dólares eh, enero, ¿eh? Así que $4,000, dólares enero, tres dormitorios más dependencia, cuatro dormitorios. Eh, también eh, he visto en $5,000 dólares con pileta, hay muy pocas, $5,000, $5200, hay muy pocas casas con pileta, por eso se, se valorizan. Y la gran incertidumbre, ¿no? Y, ¿Y competimos o no competimos con Costa Esmeralda? Una de las grandes preguntas, porque nosotros muchas veces eh, los propietarios comparan valores y ponen valores que tienen que ver relativamente con costa esmeralda. ¿eh? Me han llegado mensajes y comentarios de decir, pero ¿qué pasa con costa esmeralda? Si es, es Mónaco que los valores están <risa> eh, están pidiendo casas a 9.000. A 9.000, en, 9, sí, Ahí salió el en 90. promedio una casa sin pileta sin pileta, sin ¿eh? Nueve mil dólares enero sin pileta. No, no, no, no. esa, esa creo que, que era con pileta. Eso te va a decir. Las casas que acá con seis en Pinamar, entre 4 mil y 4 mil 500 dólares, son las que en Costa Esmeralda están pidiendo seis mil dólares. Bueno, esto es para tener en cuenta porque la gente elige el barrio privado, sí. también por un tema de seguridad. Sí, fundamentalmente y por las prestaciones que tiene el barrio que son maravillosas. O sea, no vamos a a desmerecer lo que tiene, por el contrario, por eso ha sido el boom las últimas temporadas, ¿no? Nosotros uh -huh. no podemos ocultar, tapar así con la manito Costa Esmeralda, porque es nuestra gran competencia desde ya, y con, más con los servicios que brinda, ¿no? Porque ¿Qué pasa con la herradura? Porque también es un barrio privado. La herradura, sí, la herradura y Pinamar, se alquila, y, sí, todos los barrios privados se, se alquilan a, a, un, a un excelente valor, por supuesto que están... Eh, Bien valuados, bien valuados. Una casa en eh, de cuatro dormitorios más dependencia está también entre ocho ocho mil dólares fácilmente en Piramar también. Bueno, pero tiene estos amélices, ¿no? En... Que, que eso lo hace como... Los mejores lugares, de, podemos decir, de, del Caribe. vamos del... A cantar, ¿no? <risa> no tenemos el mar amar, del, el... Sí. <risa> del ver, Caribe, eso, pero acá entonces... tenés un bosque, tenés mar. Entonces tenemos que ser cierto que los precios han aumentado eh, bastante más que el 50% respecto al año pasado. Por lo menos se han mantenido en dólares, ¿sí? Claro. Que con lo que la gente sacó el año pasado en dólares pide lo mismo este año. Esto es un poco lo que puedo ver de lo que está publicado. ¿eh? Quiero decir, si estoy de acuerdo o no, eso yo no, no, no estoy dando una opinión personal de respecto. Seguro, lo, la realidad. Que, que, es, lo que es, es lo que decir, bueno, investigamos entre lo que está en mercado, lo que tienen las inmobiliarias, lo que está en mercado libre, perdón que lo nombre, pero es... Es, eh, digamos, lo que uno automáticamente. Y yo ahora te cobro, te pasó. Allá, pasáselo a ellos. Vos lo nombraste. Claro. <risa> eh, eh, Me explico, o sea, en base a decir, bueno, ¿es real esta? ¿Por qué la gente se queja tanto de claro. los valores en la costa? ¿Por qué un departamento está a 250 mil pesos enero? tal cual, ¿sí? Y esto beneficia nos beneficia como ciudad aullenta el turismo que ¿cuántos interrogantes, no? Cuánto es el debate y y en este caso hay un incremento de gastos también, porque total. Vos, ustedes imagínense que que vos decís en el porcentaje, el dólar lo comparto, hay que llegar a un equilibrio. Pero vos date cuenta que hay que desinfectar la casa de una manera diferente. Los protocolos protocolos, pesos mínimos por, por, por, por el cambio de quincena, digamos. entre Sale una casa, un montón. o solizás, este, un montón de cosas que, sí. que tenés que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para no llevar todo al lavadero, que eso también sí, por es otro eso, gasto. O la zonificación, o el todo lavadero, más una limpieza profunda de, de, de, de los que te ofrecen los diferentes servicios que te cobran por metro cuadrado y que va desde mil a mil pesos por casa. Bueno, te estoy hablando de la hora. Sí. 4800, 480 pesos la hora en algunos casos, pero atención, que ahora hay mucha gente que está eh, vendiendo el servicio vendiendo de limpieza. el servicio de limpieza y que también se bajaron los montos. ¿eh? Sí, Porque sí. los hoteles, como hay duda de que abran, hay un montón de personal que queda sin trabajo. Que queda sin trabajo. Es verdad. Así que esto, ¿no? Buscar el equilibrio. No irse de mambo con, la, con los gastos porque la gente obviamente se va a preferir quedarse en su casa de última. Totalmente. No tiene Totalmente. Esta, esta vale? es la realidad hoy. En este mar de incertidumbres los alquileres no es la excepción. O sea, fíjate cuántas dudas que planteamos en una conversación de, de, de 15 minutos. Y estas son las conversaciones que se dan en la calle todo el tiempo. Claro. Porque nosotros en nuestra ciudad, la mayoría alquila... Y alquila como medio de, en muchos casos, no como una ganancia, como un medio de subsistencia. Me, me, me, sí, es sí, diferente, sí. o sea, no es Ay, que. Es, estamos eh, muy acostumbrados. Es diferente final. el que es propietario no residente y esta casa es netamente para una ganancia y se lleva el dinero o no, o sea, obviamente tiene impuestos y cosas que pagar. Y otro, por ahí los que alquilamos como para hacer una diferencia que te permite mantener la casa durante el año, claro, sí. Y en ese número es como es donde el debate en la calle es permanente. ¿Y qué pasa con los alquileres? ¿Y qué pasa con los alquileres? ¿Qué hacemos con los alquileres? Todo y el personal también y la gente preocupada está todo. Por eso todavía no podemos decir mucho. El, el, lo que sí podemos decir que el intendente asegura que va a haber que va a haber temporada. Ayer se reunieron con diferentes eh, con diferentes... estoy abriendo porque te quiero mostrar una información eh, con diferentes intendentes nuevamente para ver de qué manera para terminar de, de de pautar algunos protocolos, ¿no? porque más allá de todo es un trabajo conjunto con la provincia para la circulación, para... Una cosa es lo que el intendente quiera y otra cosa es lo que la provincia disponga que ese es el temor ese es el temor. Yo confío que el intendente quiere la temporada, como un montón de intendentes de acá de la zona, porque la vive, vive acá, sabe lo que significa Incluso para su Incluso su gente. padre trabaja en el rubro inmobiliario, así que calculo que intereses personales. O sea, en el buen sentido, sí, es, no sí, lo digo sí. con, con doble intención, sino por una una cuestión normal eh, de interés propio, ¿no?, de que, la, que esto salga... Pero, sale si es la... lo mismo ponerle que a cualquier persona, al almacenero del barrio que le digas que no hay temporada, la óptica de Madariaga, mirá lo que te digo, no va a haber... está preocupado si va a haber temporada, ¿por qué? Porque la gente viene a trabajar a Pinamar y es donde le consumen después. Totalmente. Es decir, todos viven de la temporada alrededor de lo que pasa en Villa Gésel y en Pinamar. Absolutamente. Entonces... Obvio que ellos van a querer que hay temporada, pero una cosa es lo que ellos quieran y tengo entendido que hoy hay gente de la provincia en el partido de Pinamar este, por un tema de salud, de, bueno, de la sí, salud bueno, y salud. que está viendo acá. Porque bueno, esta prueba piloto ¿no? que querían hacer, sí, que no, se... que no se hace, no fue porque el intendente no quiera, sino que fue porque la provincia determinó que no, no Totalmente. lo dejaron. Totalmente. Eh, y, y digamos, como para ir cerrando, recibí que seguramente vos también lo estás eh, publicitando, pero me pareció bien para las personas que trabajan eh, de, o, o en relación con los hoteles, en la, la gastronomía. Eh, desde Pinamar Aprende, pueden entrar a la página de Pinamar Aprende, eh, hay unos cursos de implementación de protocolos COVID-19. ¿Sí? Son charlas por Zoom, los jueves. Eh, yo hoy me inscribí a ver si podía llegar a realizar esta, esta charla, esta charla de una hora, hasta con diferentes profesionales. Métanse a la página de Pinamar Aprende, ¿sí? porque ya vamos ganando tiempo, digamos, los, los que ya sabe, ya saben. Y, o sabemos que vamos a trabajar eh, en el rubro que tenga que ver con, con lo turístico y así nos vamos capacitando respecto a los a los protocolos que se van hablando con, del COVID-19. ¿eh? Entren a la página de infopinamaraprende.com y, y ahí están todos el instructivo para poder registrarse. Me pareció que, que como Muy cierre eh, sí. había, que, había que compartirlo. Seguro, gánale tiempo al tiempo. Siempre. Y de paso, no nos quedamos quietos. Tal cual. Nos adelantamos. Gracias, Giselle, como siempre. Hasta el miércoles que viene, si no tenemos novedades antes. Perfecto. ¿Así cerramos? Así cerramos. Y... Hasta el miércoles que viene aquí en Impacto Inmobiliario. quédate conmigo. Me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.